Es que él no, ahora vino el, el toque de queda, que ahorita voy a leer las restricciones que pusieron en el toque de queda y todo eso. Ahora decir... Pero yo sigo viendo la gente bebiendo en la calle. Supuestamente cerraron fula. Pero la gente está en la calle en bebedera. Normal, normal, normal, normal. Entonces le voy a decir algo. Lo culpable de eso. No voy a poner en serio, lo culpable de que hoy el Estado pusiera el toque de queda son esos bebedores que usted ven. No sé si, si Villalón no consiguió la imagen. ¿Eh? Yo no puedo creer eso. Estos bebedores, señores, que se dieron la tarea durante muchísimo tiempo en esto. ¿eh? Celebrar, disfrutar. Mírenlo ahí. Ah, a mil pesos la maquinilla que usted vea. ¿eh? Eh, ahí, mírenlo ahí. No, porque estamos nítidos, estamos ruláis. Eh, andamos con la pampara prendida. Por culpa de eso, eso que ustedes ven ahí. Eh, y también estos políticos que hoy están hoy infectados. Hoy están infectados. Que andaban en la calle. Pero, pero aparte de los políticos que tienen culpa. Pero este grupo de personas que por favor déjenme el video ahí los muchachos. Le voy a mandar otro a Darby porque ya que Villalona no le mandó el video a los muchachos, pues tiene que mandar el video a los muchachos. Gracias a ellos, a los héroes dominicanos que ustedes ven ahí, que salieron a la calle, porque parece ser que si usted no bebe, usted se va a morir. Si usted no bebe en la calle, usted se va a morir. Si usted no fuma juca en la calle, usted se va a morir. Es como una necesidad. Gracias a Dios que este programa es juvenil. Para nosotros decirlo eso. Porque sabemos que tenemos un público juvenil. No hay justificación. A mí no me interesa si los políticos andaban en la calle. Si fulanito andaba en la calle. Si el presidente andaba en la calle. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que aparte de eso. Que también estuvo mal por los políticos. Por el presidente. Este grupo de personas. cómo lo coge normal. Mire, mire, a mil pesos la mascarilla que encuentren. Miren, mira aquí como la tiene. Aquí la tiene de, de, de, de pampe abajo del cuello. David, de, de, de, ponle ese ching ahí. Donde se le ve la mascarilla al otro. De, en la papada. Parece que la boca de está de, de abajo del cuello. ¿Eh? Abajo del cuello tiene que estar la boca de. Ese bárbaro. Ese bárbarazo. Entonces la gente. La gente, miren mí, mí, allá, míralo allá, miren, miren. es la boca de él, la tiene abajo el cuello, es eh, la boca, la boca la tiene abajo el cuello. Entonces, por culpa de eso de esos señores que está hablando de bowl, sin mascarilla, atento a ellos Miren, miren, miren ahí, ¿eh? 500 pesos. Eso. ¿Qué trago se dio? ¿Eh? Esa pampa, miren, eh, la pampa, miren, miren ahí. Fui, ¿Eh? Le dio en la madre. ¿Eh? Yo supongo que ese coronavirus no te va a llegar a ti con, con ese romo que te metí. Ah, mira, ese fue el video que yo le mandé a David ahora. Ok. Ok, sí, sí. Esto fue este fin de semana. Que posterior a eso, o sea, la policía llegó, le entró a bomba y se quejaron porque la policía le entró a bomba. Oh, oh, oh, oh, miren qué incoherencia, señores. No sé, Entonces yo lo que quiero saber eh, y es que usted no puede vivir sin andar en la calle, eh, por mire, mirelo ahí, mírenlo ahí, mirelo ahí. Le entran, ya estamos en huele. Antes, miren cómo el tiempo cambia, señores. Antes se, se entraban a bomba y a, y a pedra, porque faltaba una butaca, porque faltaba esto. Ahora es porque no, lo permiten, no le permiten beber romo. Y fumar hook en la calle. Infectando a todo el mundo. Infectando a todo el mundo. Porque no. No, yo no. A mí eso no me da. ¿eh? A mí no me da. Yo me cuido. Te cuida, bárbaro. Infecta a tu familia entera. ¿Eh? Infecta a tu familia entera. Porque a ti no te importa. ¿Eh? A ti no te importa nada de eso, hermano. Miren, miren, miren, miren qué lindo, miren. Qué bonito, eh. qué bonito, eh. ¿eh? Qué bonito, eh. Por culpa de esa persona que ustedes ven ahí, por culpa de ese grupo de gente, es eh, que hoy tuvo el presidente que cerrar en el toque de queda después de las 7 de la noche. Después de las 7 de la noche. Y para el le entran a bomba y se quejan. Las, las autoridades llegan y se quejan. Que no, que, que yo hago... Con... Yo la verdad no sé. Yo la verdad no sé hasta dónde esto va a llegar. Vamos con el estado de emergencia. Y vamos a mencionar las ciudades, las provincias que... Tienen prohibido salir antes de las 7. Hay una que es a la, una, un poquito más tarde. Pero las que están a las 7 de la noche es porque el coronavirus le ha dado un poquito más fuerte. Entre esas está Santo Domingo. Está Distrito Nacional. Está Santiago, donde los muchachos tienen una noviecita ahí, me dicen los camarógrafos. Está San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata. Duarte, Duarte, o sea que hubo una gente en Facebook que preguntó, de que, pero no, no dice más San Francisco de Macorís, eh, eso sí fue buena, porque decía la provincia de Duarte, de que, pero ahí no dice San Francisco de Macorís, eso quiere decir que aquí no toca, ese bárbaro, no, no, no, no, no, no. Yo, no, no, no. ese hizo una pencada a nivel Dios, y que, no, pero yo no veo San Francisco de Macorís, bárbara mi amor, el municipio de San Francisco pertenece a la provincia de Duarte. Wow, wow, no, no, no, no, ella iba, ella iba a la escuela, lo que pasa es que cuando ella iba a la escuela era a pasillar, O sea, a pasillar y eso San Pedro de Macorís, La Romana, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Asua, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez Son las provincias que tendrán un toque de queda de 7 a 5 de la mañana Recuerden, recuerden, recuerden que no empieza hoy. Empieza mañana. Hoy no. Mañana. 21. 21. ¿Entendieron? 21. 21. Para que entiendan. En chino no sé cómo es, pero es 21, un número raro ahí. Pero es, el 21 mañana empieza el toque de queda. Personas que pueden transitar en la calle después de las 7 de la noche el laboral médico, las personas que trabajan en farmacia, eh, nosotros, los muchachos que trabajan aquí, eh, el medio de comunicación, eh, ¿cuál más? Eh, ok, personas que si usted, por ejemplo, tiene una emergencia, usted va a un centro de, de salud porque se siente mal, también puede transitar, o sea, sin justificación en la calle no. Por cierto, Netoflow va a 4, cuatro a las siete, esto que le queda. Los likes comenzaron los paineros a buscarse los chelitos. Eh, están buscando neto flow, eh, neto flow. Eh. El life del pueblo, neto flow. Entonces, esas son las disposiciones que tiene. Otra disposición que se reafirmó es que usted no puede andar sin mascarilla en la calle. No puede. Es que no, es que no. Es que no es que no, es que, no que usted quiera, es que no puede andar sin mascarilla en la calle. Esa es una de las restricciones que se aplicaron en el decreto del presidente eh, luego de la aprobación del estado de emergencia eh, el presidente Luis Abinader electo ya designó quién será el ministro de salud que será el señor Pultarco Arias no sé cómo se escribió perdón con todo el respeto usted se merece pero no ese nombre ese nombre mire imagina yo Pultarquio está aquí <ríe> y Pultarquio Pultar que será el nuevo ministro de Salud y la asistencia social, y sus asistentes y asistencia social, perdón, y la vicedirectora vice de salud será Ibelices Acosta. Así que nada, y Raquel va a ser la que coordinará eh, la Comisión de Salud. Las personas ya saben las provincias, que como le dije, algunas que son a las 7, otras a las 8, a nosotros nos toca a las 7. Y los fines de semana. Eh, flaco, tú que ibas para allá, para el Colmadón. Mm. Eh, eh, ¿Eh? Para el Colmadón. De 5 pm, o sea que a las 5 usted tiene que estar metido en su casa. No, que pone buena, eh, no, se va a poner buena y si te da a ti la enfermedad, ¿eh? Que, que no. Es eh, ahí que se va a poner buena, ¿eh? Así que la persona, eh, como el flaco, que ya está diciendo que de las 5 se pone buena, que a las 5 se va a poner buena y si se enferma, ¿eh? Así que a las 5 de la tarde usted tiene que estar en su casa los sábados y los domingos. ¿Reticiones de negocio? No, todavía no. Todos los negocios pueden trabajar normal y todo eso con el cuidado eh, que amerita, ¿verdad? Con el cuidado que amerita.